Bienvenidos a esta hermosa comunidad de amor. Mi nombre es Ana Cristina y me da muchísimo gusto que estés compartiendo estos momentos conmigo. El día de hoy traigo para ti un hermoso interactivo. Eh, está, está cargado con muchísima, muchísima energía, pues Los Ángeles, el universo, quiere transmitirte este mensaje. Si tú estás experimentando en tu vida algún conflicto con la familia, a nivel personal, con la pareja, no te estás pudiendo relacionar bien, económicamente no está fluyendo todo, bueno, pues eh, hay sombras todavía que sanar, sombras que aún no te das cuenta y hoy los ángeles quieren que te hagas consciente de ellas para que puedas trascenderlas, para que puedas sanarlas y cada vez puedas experimentar una vida en paz, en equilibrio, en armonía, porque sí se puede. Todo es cuestión de dejarte guiar. Entonces yo te invito a que abras tu corazón, sueltes todos esos miedos, te abras a recibir. En este momento puedes hacer alguna respiración profunda. Al soltar ese aire, sueltas toda preocupación. Pide la guía a tus ángeles y elige una de estas cuatro opciones y aquella que más te vibre, escúchala. Al final en los comentarios van a estar eh, los tiempos para que puedas adelantar e ir directo a tu mensaje. Puedes elegir más de una opción, dos, tres, la que, las que más te resuenen. Si quieres escucharlo todo, adelante también. Abre tu corazón. Es momento de sanar. Entonces, con muchísimo amor y en disposición, eh, yo te invito, te dejo para que puedas observar. Eh, le puedes poner pausa para que puedas observar bien la imagen darle like en este momento, suscribirte si aún no lo has hecho y formar parte de esta maravillosa comunidad. Te dejo unos minutos para que la puedas sentir. Vamos a ver qué es lo que te quiere mostrar el universo, los ángeles. Vamos a ver cuáles son esas sombras que todavía no hemos sanado. ¿okay? Entonces vamos a dejar estas cartitas aquí y te voy a mostrar estas. Ok, ok, perfecto, mira, wow, te está diciendo, eh, tú tienes una misión en esta vida, es momento de soltar ese miedo, tu vida va a comenzar en el momento que tomes la decisión de terminar con ese miedo, aquello que te está atorando son tus miedos y tus condicionamientos. Pues estás siguiendo reglas que la sociedad, que la familia te ha impuesto. Incluso eh, desde pequeño te han comenzado a educar, a enseñarte diferentes reglas. Y bueno, hemos crecido así, pero ciertas reglas tu alma te está diciendo que ya no va para ahí, porque son condicionamientos que lo único que hacen es encarcelarte. Desde, hay que ir a una reunión con la familia, eh, hay que ir, este... Um, pues a ciertos eventos para poder complacer a la pareja, porque si no se va a molestar, se va a enojar, ¿qué van a decir? que soy esto? Y siempre estás enfocando tu vista y tu sentir a los demás en lo que van a decir, en lo que van a pensar y no estás dándote cuenta que tú, tu existencia es maravillosa. Es única. Tú tienes una misión y tu misión es vivir plenamente en armonía con el universo. No tengas miedo de decir no. De expresar lo que estás sintiendo. Es momento de que te liberes. Esta carta te habla del perdón. Porque eh, al no complacer a los demás, al no seguir ciertas reglas que la sociedad eh, impone, eh, te culpas y crees que tú es el, el culpable o la culpable de ciertas situaciones que estás eh, viviendo y experimentando en tu vida. Eh, por ejemplo, si estás... Eh, no sé por qué percibo eh, eh, estas cartas, las siento más hacia, hacia la familia, hacia algo más a nivel personal. Quizás decisiones con la pareja... Incluso el, el, el vivir que no no quiero este, en estos momentos una pareja, no quiero estar eh, ahorita en esta, en esta unión, quiero mi espacio, te da miedo tomar esas decisiones por lo que los demás vayan a decir. Entonces es momento de que termines con ese miedo. En la medida que tú escuches a tu alma, en la medida que tú eh, te permitas... Existir en plenitud, expresándote, sintiéndote, uff, como, como está en esta carta. ¿Vas a sentir una liberación? Pues tu alma está sintiendo y, y hay algo en tu interior que te dice ya, no más, no más sufrimiento, no más dolor. Es momento de que salgas, es momento de que te vivas en libertad. Fíjate, percibo mucha, mucha culpa, mucha, mucha emoción hacia lo que van a decir los demás. Es que eso es lo que más predomina. Y hoy el universo y los ángeles te dicen, deja de preocuparte por los demás, deja de estar agradando a los demás y simplemente termina con ese miedo. Aquello que quieres realizar, hazlo desde el amor por ti. Muchos lo llamarían egoísmo, porque nos han enseñado a dar siempre todos los demás, a, a, a derrochar toda esa energía y el, el enfoque a, hacia satisfacer a todos los demás. Y tú al último, entre más te dejes, ah, no, pues sí, estás haciéndolo bien, lo estás, te estás esforzando, es que hasta la palabra forzar, es momento de romper con eso y mirar en tu interior. No tengas miedo de sentir. Es momento de, de perdonarte y de avanzar. Todo va a estar bien. Hoy tómate de la mano de tus ángeles. El ángel que estará contigo es el arcángel Chamuel. A él puedes recurrir. Requieres darte ese amor amor. Dile que te permita ver la verdad, que te guíe. Mantén contacto contigo con la naturaleza. Hoy, haz respiraciones profundas. Deja... Que entre ese aire pero en conciencia Siéntelo Siéntelo y mantén ese equilibrio Y hoy pregúntate Pregúntale a tu alma ¿Qué quieres hacer? Y hoy, hoy, solo por hoy Realiza eso que más te gusta Vas a ver cómo vas a encontrar ese equilibrio Y vas a poder fluir Fluir más Por último eh, El oráculo del Arcángel Miguel Tiene un mensaje para ti a través de estas dos cartas. Entonces, en disposición y con muchísimo amor, me permito transmitírtelas. ¡Wow! ¡Wow, wow! Fíjate qué hermosas cartas. Te dicen: la situación por la cual estás preocupado ya está resuelta. Los ángeles. Han estado trabajando en infinidad de posibilidades aquello que te está preocupando ha sido resuelto para ti y para los demás o los involucrados de la mejor manera no te preocupes todo va a estar bien probablemente no veas los resultados inmediatamente pero te piden los ángeles que te dejes guiar que te tomes de su mano que dejes que con sus enormes alas te cubran y sobre todo observes la guía ellos te estarán mostrando hacia dónde ir simplemente sin preguntar sin cuestionar entrégate a esta guía y sigue esa voz en tu interior es momento de expandir tu espíritu tú eres un ser maravilloso es momento de empoderarse y de seguir adelante suelta todas esas cadenas de sufrimiento te dicen también que tú y tus seres queridos están a salvo, pues los ángeles están aquí, están presentes, incluso hay personas que te van a llegar con algún mensaje, alguna frase, es más, este mensaje que haya llegado a ti que un amigo te lo haya compartido, que estés suscrito en el canal y que estés aquí, no es una casualidad. Todo está divinamente guiado. Te pido, por favor, que en humildad te dejes guiar y recibas estos regalos, pues ya eres merecedor de esta guía. Hoy relájate, tómate un tiempo para ti. Es momento que le entregues esas preocupaciones a los ángeles y simplemente fluyas. Hoy date ese amor, abrázate y perdónate, pues eres un ser maravilloso e inocente. No has hecho nada malo. Todo forma parte de este maravilloso proceso. ¡Wow! Yo te dejo con este hermoso mensaje. Espero haya resonado en tu interior. Te pido, por favor, que nos dejes tus comentarios aquí abajo. Para nosotros es muy importante saber de tu proceso, porque si tú sanas, yo sano. Suscríbete, regálanos un like, pero sobre todo comparte, seamos faros de luz. Es momento de unirnos y expandir este amor y esta energía. Elevemos esa energía. Yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en la siguiente tirada. Gracias. Bienvenido una vez más. Bueno, tú que elegiste la opción número dos Vamos a ver qué es lo que requiere sanar, qué es lo que requieres darle luz para poder avanzar. Entonces, eh, en disposición y con muchísimo amor, me permito transmitirte este hermoso mensaje que ya ha sido canalizado para ti. Vamos a dejar estas dos cartitas por aquí y te voy a mostrar tus cartas. ¡Wow! Fíjate, algo, algo muy, muy hermoso y de verdad quiero que lo observes bien: es que tus cartas han salido eh, las cuatro al derecho. Eh, un poquito la, la luz, a ver, creo que ahí las puedes observar bien. Te voy a ir mostrando una. La primera carta te dice: ábrete a recibir lo que no te gusta. Es momento de sentir y liberar la emoción. Espacio y la última vacuidad. Wow, ok, bueno. El, el hecho que estas cartas eh, hayan salido boca arriba eh, te dice que estás en este proceso, que sigas adelante. Estás experimentando diferentes emociones en tu vida. Pero muchas veces todavía no te abres a, a recibir estos mensajes. Estás en este proceso de soltarte, de abrirte plenamente a recibir esta guía. De hecho, eh, el que hayas elegido esta opción y el que estés aquí, bueno, es que est estás abriéndote a recibir. Pero... Eh, es importante que sientas y liberes la emoción. Si estás presentando diferentes situaciones, a lo mejor alguna enfermedad, no sé, algo físico o, o en el trabajo, en la casa, algo no fluye del todo, es porque estás tragándote y de alguna manera reprimiendo esas emociones, no quieres expresar muchas veces lo que sientes por querer agradar a los demás y estás en este proceso, estás como que en el, en el estira y afloja, ¿ok? Te dicen que es importante que no te exijas demasiado, que respetes tu espacio, tu proceso. Estás en este proceso y vas muy bien, porque tus cartas han salido boca arriba. No, no es que estés completamente atorado, simplemente estás en este proceso de avanzar. Pero respeta tu espacio y el de los demás. No quieras que todos vayan a tu mismo ritmo. Yo sé que a veces... Eh, Puede ser un poco frustrante o, o te entra un poquito como que la inquietud de ¡Ay! Quisiera que todos despertaran y se dieran cuenta de lo que está pasando y que en la realidad no está pasando nada, todo ocurre en nuestra mente y en ese caos que, que nos hacen y que aceptamos creer, ¿no? Entonces, tranquilo, tranquila, suelta, relájate. Vea tu proceso, saborea este proceso, es momento de conocerte, es momento de ir adentro, de abrirte a recibir esos mensajes. Han llegado mensajes a ti en diferente forma, quizás a través de un sueño, quizás alguna persona ha llegado con alguna frase, algún mensaje que hasta dices, y ahora por qué me hablaron, por qué si sí, hace mucho que ni siquiera me hablaban eh, me encontré alguna plumita no sé el universo se comunica todo el tiempo con nosotros pero tú te abres a recibir estos mensajes bueno te dicen que también es importante que entres en este proceso de vacuidad de soltar y liberarte completamente quizás lo que estás percibiendo no lo ves claramente, ves quizás algo oscuro, turbio, pues no sabes qué es lo que hay adelante. Y te da miedo avanzar, te da miedo el, el seguir adelante porque de alguna u otra forma no tienes el control. Pues hoy te dicen vacíate de todos esos pensamientos, suelte ese miedo y da ese paso. Atrás de esa neblina, atrás de eso que, que no puedes ver o no puedes palpar, viene una paz inmensa para ti, pues te abres a recibir y confías plenamente en el universo, en Dios, como tú lo quieras llamar. Pachamama, seres elementales o simplemente confiar en ti, en lo que tú eres, eres un ser maravilloso. Eres un espíritu en experiencia de cuerpo. Cuando nos dice la palabra espíritu, muchas veces luego luego la mente mete ese ruido y dice, "Ay, qué miedo, ¿qué es eso?" Pero si yo estoy carne y hueso, ¿cómo voy a ser un espíritu? Bueno, eres un espíritu en experiencia de cuerpo. Entonces, tu poder y tu amor es ilimitado. Confía en ti. Puedes vivir una vida plena. A este plano vienes a experimentar diferentes situaciones. Todas sirven para este evolucionar. Pero, ¿por qué hacerlo de una manera de sufrimiento, de dolor? Es momento de avanzar. Es momento de abrirte, recibir estos regalos maravillosos de la vida. En la medida que tú sientas tus emociones y las expreses y las liberes, vas a comenzar a vaciarte, a liberar. Y vas a abrirte para recibir toda esa energía y toda esa abundancia. Abundancia es salud, es abundancia eh, la salud física, emocional, espiritual, económica. Entonces es momento de tener ese equilibrio y comenzar a soltar. Hoy sacude, te libera, dice, ya, ya basta de sufrimiento, es momento de encontrarme. Sí, se requiere de mucho valor, sí. Conocerse se requiere de mucho valor, sí. Pero tú puedes, ámate, ámate El arcángel que estará contigo durante estos días Será el arcángel Uriel A él puedes recurrir, hacerle oración Recuerda que oración no es repetir algo Es platicar, abrir tu corazón y decirle los ángeles están todo el tiempo, pero en estos días especialmente el Arcángel Uriel estará contigo abrazándote y dándote esa luz, mostrándote el camino. No tengas miedo, todo va a estar bien, pero requieres conocerte, soltar, hacerte responsable de tus emociones, de tus acciones en la medida que tú empieces este proceso de liberación. Esa energía, esa abundancia va a llegar a ti Está bien sentir miedo Está bien sentir alegría, tristeza, llanto Haz ejercicio, libérate No tengas miedo de experimentar todas estas emociones Simplemente no le metas pensamientos No la alimentes con eh, esas ideas Simplemente siente y después fluye te voy a dar tu mensaje del oráculo del arcángel Miguel. Son mensajes canalizados para ti. Y bueno, con muchísimo amor te lo comparto. Guau. ¡Wow! Guau. ¡Wow! Fíjate, qué hermosa, qué hermosas cartas. Yo sé, no, no, no todo para ustedes, eh, o en general va a resonar todo. Para ciertas personas estos mensajes van a llegar más, para otras les va a resonar otra cosa. El arcángel Miguel te dice, el oráculo te dice, decide ser feliz ahora. La decisión está en ti. Si seguir en el camino del sufrimiento, de la escasez, de la enfermedad, o decido soltar todas esas cadenas y Elevar mi frecuencia energética y ser feliz ahora, en este instante, pues mi vida está pasando ahora. Dejo el pasado y suelto la ilusión del futuro, pues el hoy es lo único que tengo. Esta carta también te dice, deslígate de la situación. Para otro grupo de personas, este mensaje es muy claro y te quiere decir... Les dicen, se han involucrado tanto en una situación hasta el punto de no poderla ver objetivamente. Esta carta te indica que es momento de dar eh, pausa, quizás un paso hacia atrás para poder visualizar bien toda la situación. Y el Arcángel Miguel te pide, te desprendas de esas emociones que te están rodeando, así como... No tomar nada personal, para así evitar ser afectado por el comportamiento de terceros. Reemplaza estas acciones como que defensivas que has tomado por dar amor, darte amor y sabiduría. Te dicen que los ángeles te ayudarán. Tómate un tiempo libre, haz así, pausa. Lejos de las personas involucradas, de esta situación que te está causando conflicto. No necesitas saber la solución inmediatamente. Los ángeles están trabajando en estos detalles. Lo más importante es tu paz interior. Ese sentimiento te guiará a nuevos y maravillosos descubrimientos. Es momento de hacer esta pausa, de, de visualizar y observar bien esa situación que te está causando conflicto porque quizás es solo cuestión de soltar, de tener fe y confiar en el universo. Todo está bien y estará mejor. Yo te dejo con este maravilloso mensaje, te abrazo con el alma, te recuerdo regalarnos un like, suscribirte, activar esa campanita, pero sobre todo compartir. Seamos faros de luz, es momento de elevar esa frecuencia energética, la decisión está en nosotros. ¿Se requiere de valor para conocernos? Sí, pero tú eres un ser maravilloso, no estás solo. Los ángeles están contigo, nosotros estamos contigo y te abrazamos con el alma. Gracias por compartir. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Te veo en el siguiente mensaje. Gracias. Bienvenidos una vez más. ¿Tú que elegiste la opción número tres? Bueno, vamos a ver qué es lo que te quiere transmitir el mensaje. Y los ángeles, ellos te quieren dar luz a esas sombras... A, esa, a esos sufrimientos a los cuales todavía no les das el amor y esa luz para poderlos trascender y avanzar. Entonces, con muchísimo amor, vamos a poner estas cartitas aquí. Y con muchísimo amor me dispongo a transmitirte este mensaje. Estas cartas ya han sido previamente canalizadas para ti. Y bueno... Wow, ok. Fíjate... Intensas cartas, de verdad Tus cartas eh, están llenas de energía muy muy fuerte Wow, mira, a ti te quieren decir Estás en este proceso de tu despertar espiritual eh, Viene una nueva visión a tu vida Estás en renacimiento Para ello te dicen que te enfoques en tu interior, que recuerdes que eres una obra maestra, que seas luz ante cualquier situación, por difícil que sea o que percibas alguna situación con la familia, con tu entorno, con tu trabajo, que creas o que la mente te haga creer que te has estancado o que te has atorado y no avanzas más, el universo te quiere decir que no, eres una obra maestra, eres un ser de luz. Mantén siempre pensamientos positivos, cree en ti, confía en ti, todo está bien y las respuestas están en tu interior. Muchas veces buscamos... O idolatramos a ciertas personas, buscamos respuestas en el afuera, eh, observamos que si a tal persona le funcionó esto, eh, o si hago esto me va a ir mal como esta persona, y andamos buscando afuera el compararnos, el ver, y, y te dicen que esos, esos guías, esos espejos... Son solo eso, espejos en los cuales te puedes reflejar hacia, hacia dónde ir, qué es lo que requieres sanar. Pero no... Fíjate, estoy sintiendo, no, no quieras idolatrar ciertos, ciertas personas, ni busques maestros afuera. Tú eres tu propio maestro, pues en tu interior están esas respuestas. Basta con hacer esa conexión contigo. Tampoco requieres ir diciendo a los demás qué hacer o qué no hacer. Sé un faro de luz, como Siendo un ejemplo. Da ese amor, ese, ese compartir. Fíjate, esta carta te lo dice. Compartir, mantente conectado con la fuente. Eh, yo sé que, que hay momentos en los que... Quieres compartir, por ejemplo, este mensaje, pero ya una manera de, pero escúchalo y, y, y ahora ya no hagas esto y ahora tienes que hacer el otro y ahora esto. Entonces ya entra la exigencia, ya tiene, entra el deber ser y te dicen tranquilo, todo está bien, sé un faro de luz, comparte desde el amor, pero hasta ahí. En el momento en que lo compartes, lo sueltas, la otra persona también en su libre albedrío decide eh, si tomarlo con amor, con exigencia, si compartirse también, abrirse a recibir este mensaje o no. Entonces no te exijas, simplemente fluye. Vienen para ti cosas maravillosas. Estás en este proceso, pero jamás, jamás retrocedes. Simplemente eh, te estancas de acuerdo a, a tu energía, si permites que baje. Obsérvate si estás conectando con el universo, si estás haciendo tus meditaciones, si estás liberando. Sobre todo, escúchate. Escucha tu cuerpo. Es momento de amarte, de ir a tu interior y de abrazarte, perdonarte y aceptarte quién eres realmente. Son cartas muy positivas para ti. Realmente te dicen, lo estás haciendo bien, estamos contigo, sigue adelante y por último, te doy tu mensaje del oráculo del Arcángel Miguel. Estas cartas también han sido previamente canalizadas para ti. Y con muchísimo amor me permito eh, compartirte este mensaje. ¡Wow! Fíjate, fíjate qué hermosas cartas. Mira. Mira. Eh, yo sé, esto es una lectura general Es un mensaje general Probablemente no todo resuene contigo Pero para ciertas personas Les están diciendo Enfócate en una salud perfecta y divina Hoy, en este momento Decreta que tu salud es divina y perfecta Esta carta te está diciendo Él te asegura que tu salud, tus heridas, eso que te ha estado lastimia, lastimando, perdón, tus miedos, en este instante santo, quedan sanados y liberados. El Arcángel Miguel te transmite energía sanadora. Visualiza cómo recibes esta energía y entra por todo tu ser. En donde sientas... Eh, Dolor, si estás sintiendo físicamente o únicamente puedes llevar esa luz a tu corazón para sanar todas esas emociones y liberarlas sentirlas, atrévete a sentir visualízate en una salud divina y perfecta hecho está cree y confía Precisamente lo que estábamos comentando sobre ser, eh, que eres una obra maestra, eres un ser maravilloso y que estás en este proceso de renacimiento, te dicen los ángeles, es momento de creer en ti, confiar en ti, en los ángeles, el universo, Dios o como tú lo concibas, es momento de hacer esa conexión, tomarte de su mano y sentir en la medida que tú te sientas y que te expandas y que te compartas desde el amor, seguirás avanzando. Los ángeles y eh, el arcángel que estará contigo en estos días para ti será el arcángel Miguel. A él puedes recurrir, hacerle oración, platicar con él. Eso es hacer una oración hoy ábrete a recibir esta maravillosa guía yo te dejo con este hermoso mensaje te permito me regales me permito perdón invitarte a que me regales un like a suscribirte a compartir este maravilloso mensaje seamos faros de luz es momento de elevar esa energía y compartirnos desde el amor yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en la siguiente tirada. No olvides dejarme tus comentarios. Gracias. Bueno, vamos con nuestra última opción. Si tú elegiste la opción número 4, bueno, vamos a ver qué mensaje tienen para ti el universo y los ángeles. ¿Qué es en lo que te estás atorando? ¿Qué es lo que no estás viendo claro? Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces... Eh, vamos a poner estas cartas por aquí y con muchísimo amor me permito darte tu mensaje ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Tus cartas ¡Oh! Bueno El mensaje... Es muy claro, es muy claro para ti. Suelta el control, suelta la rigidez. A lo mejor, y fíjate, obsérvate, eh, puedes decir, no, yo no estoy en control. Observa tu cuerpo, cómo estás en este instante, eh, cómo tienes tus manos, eh, tu cuerpo, eh, tu postura. Si sí, hay momentos en los que a lo largo del día, de repente, hasta te das cuenta cómo estás todo Tieso, literal, y hasta quieres estirarte y, y dices, hoy me siento todo como ay, atorado, ah, bueno, pues es que estás en control, quieres controlar eh, la situación, quieres tener tú el mando, quieres saber qué es lo que va a pasar, quieres tener el control de personas, eh, el control hacia ti, porque... Nos han enseñado que mantener el control en nuestras emociones y no sentirlas o expresarlas, pues es una manera de proyectar una buena personalidad y una falsa máscara hacia los demás. Entonces, suelta, suelta todo eso, suelta el control, no quieras controlar las situaciones, simplemente siente, hoy escucha la voz de tu alma, eh, el que estés aquí... No es una casualidad. Tu alma te ha guiado para que te haya llegado este mensaje. No te fijes el momento en que este video se subió simplemente cuando llegó a ti este mensaje. Es un mensaje divino canalizado para ti. Entonces, toma, escucha estos mensajes del universo. Es momento de que abras tu mente, que liberes todos esos pensamientos limitantes. Observa, sin juicio, sin culpa. Observa qué pensamientos estás teniendo. Si eh, a lo largo de tu vida y en estos momentos estás teniendo estas frases de no tengo, no puedo, eh, no hay... Mm, soy tonta soy, y, y, y constantes pensamientos donde te reafirmas todo lo que no eres Porque eres un ser maravilloso No has hecho nada malo Simplemente has estado dormido Es momento de despertar Pero en ti está el accionar El empoderarte El seguir avanzando es, No es complicado si tomas la decisión Quizás la mente nos pueda hacer creer que es difícil, pero se requiere de mucho valor para decir, sí, quiero avanzar, quiero soltar ese control y me abro a recibir. Te dicen también... Que es momento, nuevamente esta carta, fíjate, estas dos cartas te dicen, es momento de seguir a tu alma, no sigas consejos. Yo sé que es muy fácil ir con la familia, el amigo y decirle, oye, mira, está pasando esta situación, ¿qué me aconsejas? ¿Qué hago? Y pues ellos también en su proceso de sanación, en su proceso de conocerse, pues te dicen lo que ellos perciben y no lo hacen de mala, de por ser malas personas o, o porque te vaya mal a ti. Te lo dicen de acuerdo a lo que ellos también saben, pero también están dormidos igual que tú. Entonces es momento de que hoy le preguntes a tu alma, ¿qué hago ante esta situación? Has elegido esta opción y te dicen, las respuestas están en tu interior. ¿Cómo vas a saber si es tu alma la que te habla? Vas a sentir paz. Tan fácil, un ejemplo. Ok, va a haber una reunión con la familia. Pero si no voy, la familia se va a enojar, y es que quiero ir a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decir, este, qué hago, qué hago. Y ya estás metiendo mente, ya viene el control. Ok, suelto. Me están invitando la familia a una reunión. Hago pausa. Y le pregunto a mi alma, ¿quieres ir? ¿Quieres compartir este momento con ellos? Y en tu interior vas a sentir, Sí, sí quiero ir un rato, perfecto, o no, hoy se me antoja acostarme, leer un libro, hacer una meditación, hacerme un spa, ver una película, sí, eso quiero hacer, que se van a enojar, que... Escucha tu alma. De verdad, en la medida que tú te hagas caso y liberes estos pensamientos, no va a pasar absolutamente nada. Ni se van a enojar contigo y todo va a fluir, pero es momento de escuchar y de dej dejar de preocuparte por los demás. Hazte responsable de ti, de lo que a ti te mueve y sientes. ¿Qué quiero comer el día de hoy? Pregúntale a tu alma. Preguntas tan sencillas pero que te van a empezar a dar paz y vas a poder encontrar, son ejercicios que vas a, a poder hacer y realizar para ir encontrando esa conexión y vas a ver cómo todo va a empezar a fluir. Por último te voy a dar tu mensaje del oráculo del arcángel Miguel, son también cartas previamente canalizadas para ti y bueno con muchísimo amor me permito transmitirte este mensaje. Wow, fíjate, ok, yo sé que esta es una tirada general, probablemente no todo resuene contigo, especialmente en estas dos cartas, porque son dos mensajes que a cierto grupo de personas les resonará y a otro no, bueno, ábrete a escuchar. Hoy te dice el Arcángel Miguel, honra y confía en tus sentimientos. Nuevamente te dice, ve a tu interior, qué es lo que sientes al tomar ciertas decisiones, sientes paz, preocupación, miedo. Hoy hazle caso, haz esa conexión con tu interior no conectes ni trates de controlar los demás ni tus emociones, simplemente siente y fluye. En la medida que tú conectes contigo, vas a ver cómo vas a observar y hacer conexión con la naturaleza y con todo lo que te rodea. Estarás completamente agradecido y pleno de estar experimentando estas emociones. Hoy haces, haz este ejercicio. Y simplemente haz esas respiraciones, tres respiraciones profundas, y comienza a conectar con tu alma. Las respuestas van a llegar. Esta otra carta te dice que probablemente estás eh, sintiéndote incómodo en una relación, y te dicen que es momento de abandonar esa situación. Ya sea una relación eh, de pareja, de trabajo, con la familia... A algo que no te está dando paz Es momento de decir hasta aquí Escucha Pon, pon un límite Y escúchate Escúchate Nuevamente te dicen Es momento de soltar todas esas cadenas de sufrimiento y hacerle caso a tu alma, a tu espíritu Él te guía es momento de sentir paz suelta todas esas ilusiones del sufrimiento pues la mente nos hace creer que todo es un caos pero al conectar contigo vas a comenzar a sentir esa paz de verdad wow, mira yo te dejo con este mensaje siéntelo Escúchalo una vez más, si, si quieres de verdad volver a conectar con tu interior. Te invito a que nos dejes tus comentarios aquí abajo, si has hecho esta conexión con tu alma, si las respuestas han llegado a ti. Eh, te invito a que me regales un like, a compartir, es muy importante ser faros de luz. Vamos a compartirnos desde el amor, seamos estos faros de amor de luz y elevemos esa frecuencia energética. La decisión está en ti, todo es cuestión de amarte y tener ese valor para avanzar o seguir estancado. Yo te abrazo con el alma y nos estamos viendo en la siguiente tirada. Gracias.